En el marco de sus 45 años, la cooperativa Sintepa realizó un homenaje a Julio Buliacinis, el socio número uno y primer presidente de la institución. Se decidió en el consejo directivo que se nominara la sala esta con el nombre de Julio Buliacinis. Es un pequeño reconocimiento. Lamentablemente los reconocimientos llegan cuando las personas no están. ¿no? La idea eh, primaria era haberse lo hecho en, en vida, pero está. las cosas se dan por, por algo. ¿no? Los inicios de Sintepa fueron en el año 1977, cuando un grupo de trabajadoras textiles comenzaron a ayudarse mutuamente con los gastos. Era muy difícil muchas veces viajar a Montevideo por motivos de enfermedad, o, entonces la, la, la única manera es colaborar entre y, y bueno, en julio se prestó a empezar a, a conectar entre, la, entre las distintas secciones de, de la fábrica Después se unieron con, con, con la fábrica papelas que en aquel momento de fnp y la INCUSA, que la era el CURTIEMBRE, de ahí el nombre de la, de la cooperativa. ¿no? Julio Buliacinis fue quien coordinó e impulsó a ese grupo para crear la cooperativa Sintepa. Fueron comienzos duros en, esa, en esas épocas. ¿no? Este, yo recuerdo que se subía la escalerita al costado donde es a usted, que era Sobeli, y hacían las reuniones arriba con Lucho Bello, con Telechía, con, con una cantidad de, cantidad no, un grupo de gente. ¿Año? 76, a fines de 76, principios de 77, bueno, con decirte que todavía estaba la Incusa, por eso es Intepa, Cooperativa Incusa Textil Papelera. Digo, todavía estaba la Incusa, que era la fábrica de cola, estaba la, la papelera, la fábrica textil, Capomar lo que surgió de un grupo de trabajadores con el fin de obtener beneficios para los obreros, con el tiempo se transformó en una referencia del cooperativismo en todo el Uruguay. La verdad que sí, que él siempre me decía, mirá mi hijo ese, a lo que llegamos es, es muy, una cosa impresionante. Bueno, están en canelón, está en flores, está, es impresionante lo, lo que ha crecido sin te... Durante este homenaje, Sintepa dio a conocer nuevos beneficios que tendrán sus socios a partir del primero de diciembre. Bueno, son nuevos beneficios para los socios de la cooperativa que van a poder estar contratando asistencia médica este, con servicio de compañía, con un montón de beneficios por una cuota de 130 pesos para el socio y para todo su núcleo familiar y asistencia odontológica para el socio o para las personas que quiera contratar el socio, también por 130 pesos mensuales, que le cubre eh, urgencias, este, asistencia a los niños, floración, eh, 2.500 pesos eh, cada seis meses en arreglos, y un montón de beneficios, tanto dentales como en asistencia, este, ...tan solo por esa pequeña cuota que puede acceder el socio... ...contratándolo en la cooperativa. ¿A partir de cuándo estarán vigentes? A partir del primero de diciembre ya vamos a estar... Este, eh, ...haciendo socios de lo que es asistencia sin TEPA rúa ...para que eh, lo tengan en el momento, ya está el 0800 8356... ...para que puedan llamar a partir de diciembre y por el otro lado... ...estamos este, con lo que va a ser el MASHCAI de, de comercios... ...que van a hacer descuentos en todos los comercios... ...donde está la cooperativa y a nivel de todo el país... ...porque ellos tienen en las termas de en Salto... ...en varios hoteles del litoral, aparte de hoteles de Colonia... ...y de Montevideo, descuentos por ser socio de Sintepa... ...no necesita contratar, eh, ni llevar una orden, ni hacer un crédito... ...o sea, solo por presentarse y ser socio de Sintepa llama al 0800 y le van a hacer el descuento que corresponde. No puedo decir en cuanto a números, cuántos socios tiene hoy la cooperativa, en cuántos comercios está presente. En más de 47 mil socios, los comercios todavía los están afiliando, eh, va a haber comercios importantes en todas las ciudades y de todos los ramos, y lo que más se va a hacer son eh, promociones para el Día del Niño, para las fiestas, ahora se está preparando una promoción en diferentes este, comercios, tanto en regalería como en pedidos, en lo que fuera, para poder estar este, brindando ese descuento y que simplemente por ser socio de Sintepa no solo tenga el seguro de vida, la garantía de alquiler, todo lo que le brindamos, sino que también tenga descuentos a nivel del país que siguen los descuentos, los, perdón, los préstamos al consumo y microcréditos para empresas. Sí, sí, por supuesto, las líneas de crédito están todas abiertas y con las mejores tasas del país. Este, la cooperativa se mantiene dentro de las tasas eh, más bajas del país, estamos compitiendo directamente con las tasas del Banco República y eh, todos los socios tienen el beneficio de poder sacar créditos hasta en 36 cuotas. Para hacerse socio, ¿cómo, ¿cómo se hace? Simplemente tiene que traer la cédula, una constancia de domicilio, de UTE, de OCE, de Antel, de cualquier cosa, y el recibo de sueldo o el ingreso que tenga, o eh, simplemente venir a hacerse socio. Va a tener que tener un ingreso para poder sacar un crédito, pero para hacerse socio no necesita tener un ingreso. En el marco de estos 45 años, ¿han venido realizando sorteos también? Sí, se sortearon 12 televisores este, que se promocionaron en las redes sociales, la semana pasada ya se entregaron todos, el viernes pasado entregamos el de acá de Juan Lacase y por suerte lo sacaron este, socios, uno en cada sucursal, socios trabajadores y, y, este, y estaban muy contentos. Bueno, felicitaciones por estos 45 años. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos hoy.